Hoy aprendí que las cosas pasan cuando tienen que pasar, ni tarde ni temprano, que dar todo no significa que recibirás todo, que una buena siembra no significa una buena cosecha, que los momentos son cortos y por eso hay que disfrutarlos, que las lágrimas no la merecen quien las provoca, que el amor no se puede forzar y que llega cuando menos lo esperas, que pueden haber amigos que se vuelven familiares y familiares que solo son conocidos. En fin, aprendí que la vida hay que vivirla con amor, honor, valores y fe. Consejito del día de hoy.